Que hay siempre informaciones. Estamos en varios lugares y queremos conectar en este momento con nuestro compañero Arismendi la Antigua, que se encuentra en Puerto Plata, la novia del Atlántico. Adelante, Arismendi. Gracias a todos los presentes en el estudio, efectivamente en esta ocasión me encuentro en el hospital Ricardo Limarro de la provincia de Puerto Plata. Eh, destacar que a esta hora de la mañana todo marcha en orden en este centro hospitalario, hasta el momento no se han registrado ningún tipo de incidente. Eh, no ocurrió lo mismo anoche, donde varias personas se vieron envueltas en un Accidente de tránsito. Este accidente de tránsito se registró anoche en, frente al complejo turístico de Playa Dorada. Destacar que a, allí se, se vieron envueltos tres vehículos, de los cuales tres personas también fueron, eh, se, se vieron en la necesidad de ser trasladadas a este centro público hospitalario una de estas personas un hombre de uno aproximadamente 50 años de edad el mismo sí recibió eh, múltiples golpes este duró varios eh, varios minutos atrapado dentro de su vehículo y los organismos de rescate eh, tuvieron que realizar una maniobra increíble para sacar eh, a, a esta persona de su vehículo el cual repito quedó atrapado al verse Varios vehículos colisionados. Hasta el momento todo en orden en esta eh, ciudad de Puerto Plata. En las imágenes pueden observar allá la bellísima eh, Loma Isabel de, por de, de, de Porres. Allá está el teleférico Meca. Si puede acercar las imágenes, por favor, para que la gente desde su hogar pueda eh, disfrutar de esta bellísima vista que tenemos nosotros acá desde este hospital, donde repetimos una vez más, todo marcha en orden. Y vamos a ver el ambiente de este de que se está viviendo en Puerto Plata, en estos precisos momentos, eh, donde ya a esta hora de la mañana, se empieza a notar un mayor flujo de vehículos. Repetir, recuerden, lo dijimos desde ayer, que el flujo de personas era mínimo. Esta calle donde estamos nosotros Ahora mismo, en la calle, conecta uh, con la ciudad de, de Santiago, de acá de donde se espera. Cuéntame, Monti. ¿Cómo observas, a diferencia del día de ayer, hoy, el tránsito? Los, ¿Lo estás observando más fluido? ¿Ves más personas en las calles? Efectivamente, hay muchas más personas en las calles. Recuerda que en el día de ayer eh, la llovizna llovió mucho en Puerto Plata, específicamente en la parte alta, la zona de la montaña, y el clima ayer estuvo completamente nublado. Hoy, aunque se sintieron a primeras horas una ligera llovizna, ya pueden observar ustedes cómo el sol empieza a sentirse más en esta novia del Atlántico y ya pueden observar ustedes también... Cómo los vehículos empiezan a llegar... ...esta es, podríamos decir, la principal vía de la ciudad... ...vamos a tratar de conversar con las personas que están por acá... ...para ver qué nos dice Monty... ...porque esta es la principal vía... ...y se espera una gran cantidad de turistas... Eh, ...vamos a tratar, estamos completamente en vivo... ...vamos a tratar de buscar reacciones con una... ...saludos líder, ¿qué tal? Okay. Estamos completamente en vivo para Medio Telenor... ...cómo marcha el, el, el flujo de, de turistas... ¿Cómo ha estado Puerto Plata en los últimos en estos días? En estos está bien, está bien. Se está manejando mejor. ¿Ustedes los concheros eh, se han dinamizado con esta Semana Santa? Okay? Está pareciendo algo. No hay que perdíamos por ahora más o menos. Por ejemplo, en comparación con el Viernes Santo, ¿este Viernes Santo cómo lo ves? Yo lo veo más, más tranquilo. ¿Más tranquilo? Sí, más tranquilo. Bien, muchísimas gracias. Pues bien, Monti, te cuento que también aquí eh, hoy se está cumpliendo a total cabalidad lo que es la restricción de venta de bebidas alcohólicas. Nosotros hicimos un recorrido tanto por el centro histórico de Puerto Plata como por la zona del malecón y ahí te puedo decir que los bares, todos los bares de Puerto Plata a esta hora de la mañana lucen completamente eh, cerrado. Se está cumpliendo en, en total cabalidad esta restricción de bebidas alcohólicas y Mezca por favor si puede mostrarle eh, para que la persona en su casa puedan observar eh, el flujo vehicular de esta ciudad la novia del Atlántico eh, un breve resumen y Monti y es que te cuento que desde el día de ayer el director nacional de salud pública estuvo el ministro de salud pública Daniel Rivera estuvo por acá acompañado de altos mandos militares esto estaban eh, supervisando este, este operativo Semana Santa 2023, eh, repetimos en todas las principales vías de esta ciudad de Puerto Plata, se puede observar un gran número de personal del Cuerpo de Socorro de distintas instituciones. Y algo que hay que destacar muchísimo es que en comparación al año pasado, donde sí se podía observar un gran dinamismo de turismo local, Verdad, El turista criollo, vamos a llamarle así, en esta ocasión ha sido distinto. Se pueden observar... Muchos turistas extranjeros de otras nacionalidades, no como el año pasado, que la gente, por ejemplo, Moca, Santiago, La Vega y toda esa zona, estaba haciendo mucha vida aquí. Eso gracias a ayer, no sé si recuerdas cuando te, te mostrábamos los cruceros. En el día de hoy llegaron cuatro cruceros y las informaciones que nos dicen es que hoy estarán aquí en Puerto, en Puerto Plata alrededor de 16 mil turistas, Monti. Poderte ver más adelante desde la zona del puerto o en Puerto Plata para que nos muestres estos nuevos cruceros que han llegado. Mucho cuidado eh, con montarte, e irte y dejarnos acá solos en la cobertura. Nos encontramos más adelante, Arimendi. Gracias por este excelente reportaje con esta panorámica de cómo anda la situación a esta hora de la mañana en Puerto Plata. Se han estado recibiendo en estos primeros días de la Semana Santa entre 8 y 12 mil turistas en Puerto Plata y se estima, como acabamos de escuchar, que para el día de hoy puedan ser recibidos unos eh, 16 mil turistas en la zona de Puerto Plata, una cantidad bastante considerable.